Vale, bueno, de transitar juntos por el camino del Chikún, del Cheneng. Hoy os voy a hablar de la conciencia. Sé que a algunos la teoría les resulta un poquito más árida y el tema de hoy no es especialmente simpático, pero, pero hay que hablar de él, creo que es importante hablar de la conciencia. Así es que lo primero organizaremos el campo y luego haremos, os hablaré de la conciencia y haremos la práctica, os hablaré un poquito y haremos la práctica de la meditación de los tres centros. No sé si la conocéis, no sé si algunos no la habéis visto nunca, si es la primera vez o si la conocéis ya, pero bueno, creo que es una práctica también muy importante y luego hablaremos de ello. Vamos a empezar a organizar nuestro campo de chi. Os colocáis cómodamente en la silla, ya sabéis, la espalda bien recta, los pies bien asentados en la tierra, importante esa conexión con la tierra de la planta de los pies y de la cabeza bien erguida, la barbilla un poco adentro, para conectar con el cielo. Sabéis que cuando estamos sentados el Mingmen se abre yendo un poquito hacia adelante. Llevando un poquito hacia adelante el Mingmen, diferente a cuando estamos de pie. También cerramos el Hui Yin, como siempre, hacemos una inspiración y lo cerramos arriba. Conectamos con Mingmen. Y respiramos profundamente, relajando los hombros, llevando la conciencia despierta. Despertamos la conciencia, la sentimos en el interior de la cabeza. Sentimos esa conciencia que va iluminando todo el interior. Va relajando todo el cuerpo. Es el final de la tarde y a veces necesitamos un buen relax. Relajamos la cabeza. Sonreímos. Esa relajación... Esa sonrisa relajada, esa sonrisa interior. Relajamos el cuello. Seguimos inspirando tranquilos. Relajamos los hombros y los brazos. Hasta la punta de los dedos. Relajamos el pecho, la espalda, el abdomen y la lumbar. Relajamos la pelvis y las caderas. Y relajamos todas las piernas, todo el espacio de las piernas hasta el extremo de los dedos de los pies. Sentimos la calma, la relajación. Sentimos nuestro cuerpo por dentro, iluminado, transparente, vacío, la conciencia. Esa niebla que no es niebla, como un humo benéfico que se extiende, se funde con nuestro chi interno. Somos un cuerpo de chi. Somos chi. Somos silencio. Vacío. Calma. Llevamos la mente, la conciencia hacia afuera, al exterior. Nos expandimos. El chi la sigue como un amante sigue la conciencia la conciencia se expande feliz porque va al universo se expande profundamente en la tierra muy profundo nuestro chi la sigue se une al chi de la tierra muy profundo Atravesamos las capas de roca, de metales, de agua, de lava, hasta el núcleo fundido del planeta. La conciencia se expande por la parte superior de la cabeza. Feliz. Nos expandimos hacia el cielo, muy arriba muy lejos, nos expandimos todo alrededor, como un torbellino en un desierto, cada vez más grande, más sutil, más lejos, nuestra conciencia se mece en el junio anchi puro del universo. Nuestra conciencia se encuentra feliz en ese hogar, en ese otro hogar, el universo entero, completo, infinito. La conciencia vibra igual que el junyuanchi primordial, el origen del universo. Cada uno de nosotros tiene una gota de ese preciado origen del universo. La conciencia se expande. Somos uno. Nos expandimos no solo a la habitación, no solo al edificio, más allá. Nos sentimos uno con todo lo existente en el planeta. Con las montañas y con los campos, con las carreteras y con los ríos, con todos los seres vivos, desde los diminutos virus, las plantas, los animales. Somos uno con todo el planeta, con las nubes y el viento, con el profundo océano. La conciencia se mece en el océano del chi. Nos expandimos desde la partícula subatómica más pequeña hasta la galaxia más lejana. Somos uno con todo lo que existe. Somos uno con todo ese planeta. Nuestros campos de chi se unen, se fusionan. Creamos un gran campo de chi. Nos unimos al gran campo de todos los que practican. Los maestros el doctor Pan, todos los practicantes de Cheneng Chikung, todos los compañeros de espíritu, sea cual sea su filosofía, su religión, creamos como un gran campo alrededor del planeta, un gran campo de conciencia despierta, un campo de esperanza, de fuerza, de protección. Todas las conciencias a la vez como una sola. Somos el alma del planeta. Somos el espíritu del mundo. Nos sentimos unidos a todo ese Chi del Universo. La conciencia pura, expandida, feliz. Sintiendo esa unión con los demás. Sintiendo toda esa información que llena el Universo. Nos unimos a esa información de conocimiento, de apertura, de conciencias unidas que no podremos conseguir todos juntos. Somos como un faro en la niebla iluminando el universo. Nos sentimos profundamente libres en él, abiertos, alegres, con la conciencia bien despierta. Vamos recogiendo. Todo ese chipuro de vuelta. Llevamos la conciencia de vuelta a nuestro cuerpo físico, a nuestro tantin inferior. Colocamos lentamente las manos sobre el ombligo. Visualizamos la conciencia profunda en él, despierta y abrimos los ojos lentamente. Muy bien. Hoy vamos a hablar de la conciencia. Muchos sabéis ya que la conciencia reside en el centro de la cabeza. En el centro de la cabeza, en el lugar en que se encuentran la línea Intang, Yuchen, Baihui, Hueyin, -Hue en el centro de la cabeza, en el Tantin superior, tenemos el palacio del Senchi. Y dentro de este palacio del Senchi, de este Tantin superior, tenemos la sede del ser verdadero, tenemos el y yo anti y la conciencia, entre otras cosas. Del yo anti os comentarán mis compañeras el próximo día, y hoy hablaré de la conciencia. Y hay todavía personas que no tienen claro cuál es la diferencia. Lo más importante es visualizarlo. Vamos a imaginar un océano en calma. El océano en calma como un espejo, no hay viento, nada se mueve. Es el Iyuantí. Un prado verde de hierbas altas en un día sin brisa. Un espejo en una habitación a oscuras. Esos son el anti. El yo en ti existe, está, no es material, pero está ahí, existe, está simple. Vamos a volver a ver, a imaginar, a visualizar ese océano en calma y vamos a imaginar que se levanta el viento y comienza el oleaje. Esas olas son la consciencia. ¿Estaban antes? Sí y no. Sopla el viento en ese prado de hierbas altas. Hay una ondulación del prado. Esa es la conciencia. Encendemos la luz en la habitación y el espejo forma una imagen. Esa imagen es la conciencia. La conciencia, por eso decimos que la despertamos está ahí pero está latente la despertamos porque la conciencia es la función el movimiento del yo anti la conciencia es la actividad del yo anti cuando el no hace nada la conciencia no aparece cuando el hace algo Aparece la consciencia. Um, la consciencia tiene mucho que ver con las neuronas, pero no son las neuronas. Depende de su actividad, depende de ello, pero vendría a ser como la comparación que hay entre las ondas que emite un aparato electrónico y la electricidad. Las ondas dependen de esa electricidad que hay en el aparato electrónico, pero no son las ondas esa electricidad. Para que entendamos mejor de lo que vamos a hablar, tenemos que hablar de que hay tres tipos distintos de configurarse la materia, la energía y la información. Hay cosas que están compuestas de materia, energía e información. Por ejemplo, un lápiz. Si yo tengo un lápiz, un bolígrafo, está compuesto de materia, energía e información. ¿Qué pasa si yo le hago una fotografía a ese lápiz? ¿Y qué pasa si yo visualizo la imagen del lápiz? Yo ahora no lo veo, lo he puesto aquí no lo veo. Pero la imagen del lápiz está en mi mente, en mi conciencia Esa imagen consta de energía y de información, pero no, la materia no es visible, no está aparente, está latente. ¿Y qué pasa si yo estoy jugando al tabú, creo que se llama? Y tengo que explicarle a otra persona lo que es un lápiz. Y le explico pues que es un palito de madera con un carbón prensado dentro negro que sirve para escribir. Ese es el concepto del lápiz. Esa es la información del lápiz. Ahí no hay imagen. Ahí no hay materia sólida visible. Hay solo información. En cuanto la persona se lo imagine y lo visualice en su mente, ya tendrá el componente de energía. Esto es simplemente para que entendáis un poquito. que A veces hablamos de la información, la materia, y hay que entender un poquito la información en qué realmente en qué consiste. Um, Hablando de la conciencia, una cosa interesante es que la conciencia puede estar afuera o puede estar adentro. Cuando nosotros hablamos de la, que la conciencia está afuera, en esa situación de fuera no vamos a estar recogiendo chi. Al contrario, vamos a estar agotando, perdiendo el chi. Esa conciencia estará fuera cuando estemos, lo que normalmente decimos, en el exterior, pendiente de las cosas que nos pasan fuera, fuera de lo que es nuestro propio interior, nuestra propia, eh, nosotros mismos. Pero también puede ser puede que nos refiramos a cuando estamos desarrollando el pensamiento lógico, cuando estamos razonando algo, cuando estamos inventando algo, cuando estamos juzgando algo, cuando estamos imaginando algo, eso es importante tenerlo en cuenta porque cuanto más el pensamiento lógico es bueno, lógicamente, hay que razonar en la vida, hay que imaginar, pero hemos de ser muy conscientes de que en esa situación no estamos recogiendo mucho, estamos gastándolo. Por eso si hacemos si tenemos una vida en la que continuamente estamos pensando una y otra y otra vez, Estamos desgastando la energía. Y cuando hablamos de que la conciencia está en el interior, puede ser que nos refiramos o a que está centrada, focalizada en nuestro interior en cuanto que está en nuestro cuerpo. Focalizada en una parte del cuerpo o en todo el cuerpo. O focalizada en nuestro chi interno o en nuestro hilo antiguo ese observa, observador que observa al que observa, ¿no? pues, o puede ser que nos estemos refiriendo a que estamos centrados, la consciencia focalizada, enfocada, con la atención puesta en un solo pensamiento, lo que dice, eh, se dice en China de un pensamiento para desterrar los mil pensamientos. Si yo me enfoco en respirar y me concentro en respirar, o me concentro el levantar las manos, estoy dejando que la mente se concentre en solo ese pensamiento. Y cuando estamos hablando de movilizar el chi, la conciencia lo puede hacer de distintas maneras, lo que se llama las distintas actividades de la conciencia. La conciencia tiene un estado que se llama de respuesta instintiva, la respuesta instintiva es la forma en la que normalmente los funcionan así los bebés y los niños muy pequeños. Los niños muy pequeños, los bebés, no piensan en cómo se come o en cómo se ponen de pie desde el suelo o en cómo abrazan. Ellos lo hacen, ya está. Quieren abrazarte, te abrazan. Comen, comen. No hay un pensamiento racional, simplemente lo hacen. En el ser adulto, únicamente se produce ese estado cuando hay una emergencia. oímos una bocina, miramos por el rabio del ojo, viene un coche y pegamos un salto. Eh, ¿Ha habido ahí pensamiento racional? No, no ha dado tiempo. Únicamente la mente ha dicho, confía en mí, al cuerpo salta. Y el cuerpo salta. Eh, no ha habido esa, ese ese puente, ese salto de pensamiento racional, mente, razón y el cuerpo actúa, no lo ha habido. Esto es importante porque cuando, cuando hablamos, por ejemplo, en, en Chikuna, en Chinen Chikún, de unificar cuerpo y mente, estamos utilizando este estado de, de, de percepción eh, instintiva inmediata. Aquí no hay nada que razonar. Y esto a veces, sobre todo los principiantes, a veces es la cuestión. ¿Y cómo uno el cuerpo a la mente? ¿Y queremos punto uno, punto dos, punto tres? No. Une el cuerpo a la mente. A todos nos ha pasado, y os seguirá pasando muchas veces, que hacemos una pregunta a los maestros. ¿Y cómo hacemos esto? El maestro dice, no preguntes, hazlo. Y tú dices, pues, es que no sé cómo hacerlo, hazlo. La mente al universo, ¿cómo lo llevo al universo? ¿Cómo me uno al cielo azul? Hazlo. Hemos de utilizar esa forma de la mente que es tan de bebé para utilizar la conciencia y movilizar el chico, muchas veces. Otro estado es el estado imaginativo. Eh, en el estado imaginativo, que también es muy de los niños, eh, se visualizan las cosas como una totalidad. Por ejemplo, con toda la información, yo veo un bolígrafo y veo un bolígrafo. Eh, un niño o un artista, porque es un estado en el que los artistas se les da muy bien, lo, lo, lo tiene muy acentuado, un artista verá pues un bolígrafo en plan cubista. Y un niño, ¿nunca os ha pasado que os ha dibujado un niño y os ha dibujado violeta? Y decís, yo no soy violeta. El niño es violeta. Y este bolígrafo, pues a lo mejor lo ve que huele a lavanda la y que está rugoso y que, y que tiene alas de mariposa. ¿Por qué no? Escojo toda esa información y la utilizo. Esto también nos va muy bien para movilizar el chi. Cuando hablamos de fundirnos con el universo, con somos uno, con el planeta, a ¿quién no utiliza la imaginación? Nos ayuda a visualizar a veces, porque necesitamos visualizar las cosas al principio hasta que llegamos a ese estado instantáneo de percepción. Otro estado es el racional, pero este para movilizar el chi es bastante malo. El pensamiento racional es complicado para movilizar el chi, y es, es complejo, es difícil. Funciona mejor todo lo demás, el imaginar, el visualizar, el percibir y el no pensar, mucho mejor. Y luego está la parte en que la conciencia, la forma en que la conciencia eh, actúa de esa actividad especial, la conciencia. ¿Qué queremos decir? Queremos decir que la conciencia eh, percibe de manera casi instintiva toda la información de algo. O sea, veo el bolígrafo y capto casi como una inspiración, como una intuición brutal. Toda la información de ese bolígrafo, todo. Ese es el estado de habilidad especial que se accede pues, en algunos niveles y profundizando bastante. Pero está ahí y puede aparecer en cualquier momento. Ese captar la realidad de algo con toda la información añadida se puede dar hasta en las personas que no han desarrollado habilidades especiales. Puede pasarle en un momento de su vida, en cualquier momento. Será puntual, pero le pasará. Um, otra cosa que teníamos que hablar, la consciencia es um, cómo se forma la consciencia. El cómo se forma la consciencia hay dos partes. El cómo se constituye en el ser humano en el individuo y cómo se ha constituido en la sociedad humana. En el ser humano, en el, los bebés, la conciencia está ocupada todo el tiempo en recibir información de, de los sentidos y del movimiento. No hay otra cosa, no hay pensamientos, es simplemente esa percepción. Y el hilo anti está vacío y está recibiendo toda esa información. A medida que vamos creciendo, cada vez somos más capaces de visualizar, de captar, y aparece ese pensamiento imaginativo de los niños. Muy importante. Eh, y luego aparecen los adultos poco a poco, vamos teniendo cada vez más y más y más información. Y cuando aparece tanta información, aparece la capacidad de crear relaciones entre las informaciones. Esa capacidad de crear relación, de relacionar distintas imágenes, distintas informaciones, es el pensamiento lógico. Este es el devenir de la consciencia y de la mente, el desarrollo en de las personas. Pero en los seres humanos, en la sociedad, ¿cómo se ha desarrollado la consciencia? Um, en el ser humano, bueno, sabéis que todo en el universo proviene del junio anche original, todo. Y en el ser humano la conciencia se forma de la interacción entre el y yo antiguo que tenemos, el ambiente que nos rodea y las demás personas. Una cosa que, que hay que tener en cuenta es que en los niños, por ejemplo, es muy importante el desarrollo de la conciencia, es muy importante la influencia del lenguaje y de los padres y de los demás, perdón, de los adultos en general. Esa influencia de que haya otros adultos con su conciencia desarrollada para que apoyen ese desarrollo. Porque si no, ese ello ti en ese ambiente natural, si no hay otras personas con una conciencia humana desarrollada, el caso de los niños, por ejemplo, abandonados y criados por animales, la conciencia humana no se desarrolla. Es muy difícil. Porque, aunque hay estímulos del mundo natural, no hay estímulos de otros adultos con una conciencia desarrollada. Cuando hablamos del desarrollo en la humanidad, Tendríamos que hablar de que al principio del ser humano, todo esto son teorías del doctor Pan, del Chenén. Eh, al principio, el yo anti existente en los seres primitivos simplemente se dedicaba a ser consciente de sí mismo, a sobrevivir, tanto a nivel individual como de grupo a partir del desarrollo de las herramientas, del lenguaje, de los órganos vocal, eh, vocales, se empieza a obtener cada vez más información y, a, y hay un desarrollo neuronal importante. El yo anti cada vez es más potente, la función del yo anti, la conciencia, se llega al pensamiento imaginario, a ese estado de pensamiento de imaginación en el que somos capaces de imaginar algo independientemente de nosotros, algo que ya no es físico, que ya no es tangible, que no es material, la mente ya se ve apartada de lo que es las cosas reales que toca, ya no ve a la luna como una luna, como una luz, ya imagina otras cosas, empieza a ser consciente de esa belleza y empieza a desarrollar. Su propio concepto de belleza se crea el arte y poco a poco, de manera gradual, llegamos a ese pensamiento lógico que estructura la conciencia. Para el doctor Pan es muy importante cuando aparece el sentido de la propiedad privada. ¿Por qué? Porque cuando empezamos a prestar atención a las cosas del mundo externo, cuando las cosas, cuando el ser humano empieza a querer poseer las cosas, las cosas empiezan a poseer al ser humano. Y cuando el ser humano empieza a querer poseer el exterior y dominar el exterior, el exterior, lo externo, empieza a dominar al ser humano. De manera que llegamos al hoy en día en el que hay muchas personas que su pensamiento está fijado de manera... Que cree que solo existe lo material y la parte de las actividades normales de la consciencia. Para ellos, la parte espiritual de información de la consciencia o la parte de actividad especial de la conciencia no se da. Incluso, desde luego, como seres adultos, muchas veces se menosprecia el estado imaginativo también, y ese estado instintivo. Lo vemos como propio de animales o de bebés, cuando realmente es algo parte de nuestra conciencia, función de nuestra conciencia. De todas maneras, hemos de tener en cuenta una cosa, que eh, todo, toda la información que penetra en el cerebro genera, sabéis que la información se transmite a nivel físico-químico. En el, en el cuerpo humano, en el cerebro y genera una serie de sustancias de materiales que van adaptándose y van eh, uniéndose a nuestro material genético. La ciencia moderna hace no demasiados años ya descubrió que al principio se pensaba que el ADN era inamovible y que uno nacía y moría con un ADN fijo. Ahora sabemos que no es así, que el ADN admite incorporaciones y cambios con las experiencias y con los cambios durante la vida, de manera que uno lega a sus descendientes un ADN diferente del que recibe Esto es una buena noticia para nosotros, porque este desarrollo genético, si hay además un desarrollo a nivel individual consciente, todavía se potencia más. Es decir, podemos desarrollar de una manera más consciente, podemos desarrollarnos en una dirección determinada, podemos trabajar en esa dirección y el ser humano pues quizá pueda adquirir habilidades nuevas que le demos a nuestros descendientes y que nos hagan la vida más feliz. Es una buena noticia. Lo que me quedaría por hablar simplemente ya se acerca a la conciencia y la salud. Ahí que vamos a hablar. Todos los que estáis aquí yo creo que ya lo conocéis. Hay miles de experimentos sobre la conciencia y su efecto en la salud. Miles. Eh, de movilizar chi, de leer la mente, de hacer crecer cultivos, de, de escribir con la mente, de visualizar cantidad de cosas que se puede hacer con la mente y sabéis que la mente es súper poderosa que la consciencia tiene un poder increíble lo sabéis eh, ya está aceptado por la medicina que la consciencia la mente lo que a veces conseguimos es crear enfermedades hay eh, en muchos casos mmm, que cuentan los maestros desde, y no los maestros, en la vida real, desde gente que se le ha diagnosticado una enfermedad por error y han enfermado, incluso puedes llegar a morir por ese diagnóstico. Y viceversa, gente que se equivocaron o el médico fue muy bueno y no se lo quiso decir y que tenían una enfermedad terminal, le dijeron que estaban perfectamente sanos y esa persona sanó. No solo sobrevivió, sino que sanó por ese convencimiento. La consciencia tiene un poder enorme y el conocimiento de eso nos da una libertad tremenda en nuestra vida. Y yo creo que hasta aquí os he hablado de la consciencia. Sé que la mayoría de las cosas, muchas ya las conocéis, pero es una manera de ir pues, repasando, eh, viendo de nuevo algunos temas y ahora pues vamos a pasar a esa práctica hoy vamos a practicar la fusión de los tres centros qué es la fusión de los tres centros es una práctica estática san se llama en chino um, y es junto con el con el elevar berter chi una práctica muy potente para fortalecer el chi interno, para enriquecernos de chi en el interior. Y se practica, hoy la vamos a practicar en general, es así. Vamos a llevar todo el tiempo esta unión de los tres centros, esta, este enriquecer, este captar chi externo, ahora veremos por dónde, y manteniendo la mente siempre en el tantínfero. Para que todo ese chi como un torrente de chi puro penetre por esos centros y vaya a ese tan tiene inferior a enriquecerlo en profundidad. Los tres centros de los que hablamos son el baihuei, ya lo conocéis en la parte superior de la cabeza, donde al juntar Aquí, donde se unen los índices y colocamos los pulgares en los apex de las orejas, aquí está el Baihuei, conectando profundamente con la energía del cielo. Van a ser los yong chuan, el uno de riñón en la planta de los pies, conectando profundamente con la energía de la tierra. Y van a ser los Laokong en las palmas de las manos conectando profundamente con la naturaleza, con el chi de todo lo que nos rodea, ¿de acuerdo? Bueno, pues eh, vamos a empezar, nos ponemos de pie. Muy bien, ¿me veis bien? Muy bien, empezamos. Vamos a unir los pies. ¿Me veis? Sí. Bueno, quizá no me veáis muy, mucho los pies, pero es que si me voy muy lejos no me, ve, no me veis. Bueno, empezamos con los pies juntos y cuando, cuando haya más cosas ya me, me iré más lejos. Bien. Los pies juntos. Conectamos. Profundamente con la tierra, por la planta de los pies, manos a los costados. Despertamos la conciencia en el interior de la cabeza. Levantamos el baijuei. La barbilla va ligeramente hacia adentro para mantener esa columna recta, bajo y huellín. El jueguín un centímetro por dentro, por encima de la piel del perineo. Inspiramos y lo subimos conectándolo al minmen. Pelvis hacia adelante, minmen abierto, axilas huecas, hombros muy relajados, inspiramos, subimos los hombros, echamos el aire atrás y abajo bien relajados. Relajamos intan, relajamos la parte inferior de los párpados, sentimos una sonrisa interior que se refleja en el rostro. Cerramos los siete orificios de los órganos de los sentidos los oídos, la nariz, la boca, los ojos, suavemente cerramos y llevamos al interior. Escuchamos, observamos, sentimos en el interior. Sentimos profundamente hundidos en la tierra, sentimos profundamente unidos al cielo y nos mecemos en ese campo de chica. El cuerpo se relaja, la mente se expande, sentimos un profundo respeto que se refleja en nuestro rostro, somos consecuentes, tranquilos, Vaciamos la mente, relajamos la mente, iluminamos todo el cuerpo, ese cuerpo de chi, de espacio. Todo se armoniza mientras nos expandimos profundamente en el universo. Sentimos las manos conectadas con el chi de la tierra. Vamos a separar, deslizando sobre el chi, los pies. Los abrimos, deslizando, de manera que los, las puntas de los pies... Estén ligeramente más cerca entre ellas que los talones. Sentimos los meridianos de las piernas, como así estimulamos el movimiento. Por los meridianos Yang, baja el Chi. Por los meridianos yin, por el interior de las piernas, sube el chi, potenciamos ese flujo del chi, potenciamos que fluya el chi desde los pies a la cabeza, de la cabeza a los pies. Lentamente guiados por el meñique y vamos los dedos atrás, afuera y adelante. Colocamos las palmas conectando profundamente con el Chi de la Tierra. Deslizamos las manos hacia adelante, nos expandimos al universo. En todas direcciones, volvemos al tango al interior. Deslizamos, expandimos como una gran bola de chis. Expande, volvemos los brazos, vuelven las manos, conectamos de nuevo al interior. Y una tercera vez, adelante, suave, nos expandimos en todas direcciones, volvemos suavemente, guiados por el meñique, giramos suavemente las palmas de las manos, cogemos una gran bola de chi Llevamos las manos a la altura del táncin inferior. Emitimos chi al tuchi, al ombligo, hacia el táncin inferior. Llega hasta el minmen. Giramos guiados por el meñique y deslizamos las manos hacia atrás. Suavemente llevamos las manos frente al Mingmen, enviamos chi al Mingmen, pensamos en el tuchi en el ombligo, levantamos suavemente, llevamos los dedos medios al Tabao. Bajo las axilas, en el lateral del cuerpo. Y emitimos, enviamos chi al centro del pecho, del panty en medio, al sancho Llevamos los dedos, las manos hacia adelante. Estiramos los brazos, la anchura de los hombros. A la altura de los hombros, palmas ligeramente inclinadas. Y enviamos chi al yin-tan. Pensamos en yu en la parte posterior. Guiados por el chi, conectamos con la tierra. Abrimos. Brazos en cruz. Y al meñique subimos las palmas y elevamos desde el infinito, las manos en el infinito y elevamos el chi. Elevamos profundo en todas direcciones traemos el chi por encima de la cabeza, juntamos las manos, posición HERSH, estiramos, y vertemos el CHI, las manos bajan, suavemente, hasta la altura del sancho. Y aquí comenzamos nuestra forma de los tres centros. Las manos bajan y colocamos pulgar, meñique, a los lados del ombligo. Los dedos se tocan muy ligeramente. Encorvamos un poco las manos como si sujetáramos una bola de chi. Apoyamos las muñecas muy ligeramente abriendo si podemos Shen Men, las muñecas y sentimos cómo conectamos esas cinco columnas de chi. Conectamos cada dedo de una mano con el otro. Conectamos los laucón de una espalma con la otra palma. Revisamos la posición, la punta de los pies ligeramente adentro, más cerca las puntas que los talones. Flexionamos ligeramente las rodillas, Iban un pelín hacia adentro, pelvis adelante, migmen se abre y nos sentamos, pero no nos sentamos. Es una posición de sentado, pero no sentado. Relajamos los codos, relajamos los hombros. El pecho un poquito cerrado, abrimos un poco los homoplatos, cabeza erguida, barbilla hacia adentro para mantener recta la parte posterior del cuello, solo recta. De manera natural, sentimos desde la séptima cervical hasta Bai Hui, el cuello bien recto, pero relajado. La lengua en el parada superior, de forma natural, los labios y los dientes se rozan. Y esa sonrisa interior que nace de relajar Intang, relajar Shanken. Pensamos en los tres centros: la planta de los pies firmemente en la tierra. La parte superior de la cabeza firmemente en el cielo. El chi penetra profundamente desde el centro. Desde el centro de la cabeza baja hasta el centro del tantí desde el centro de las plantas de los pies sube el chi hasta el centro del tantin desde el centro de los laukong, penetra el interior el chi al tantin tres centros unidos la mente permanece en el tanque Relajamos sentimos el cuerpo perfectamente relajado La conciencia en el pantin inferior el chi de todas direcciones del universo fluye hacia nosotros si una parte del cuerpo tiembla. Es normal, es que se está relajando, no te preocupes, simplemente mantente en el pantin inferior, simplemente respira. Siente tu respiración. Siente la respiración del universo como un gran latido. Siente como el chi fluye. Te inunda de la tierra profundamente. Conecta Huellín a la punta de la nariz. Conecta la punta de la nariz a Paochi. Siente tu cuerpo como una enorme bola de chi que se va llenando de chi puro. Tu conciencia tranquila, dormida, pero no dormida. Relaja. Siente el vacío, pero no vacío. Repite en tu mente. Sí. Tu mente en el tanto, profundo, insondable. Mm -hmm. tú y el universo soy su Una sola cosa. Todo el interior de tu cuerpo está unificado en una gran bola de chi. Siente como el chi penetra por la parte superior, por el vaicuero y baja hasta el tanque inferior siente como el chi de la tierra penetra por las plantas de los pies y va hasta el tanque inferior siente como el chi penetra en el interior de los laucón, en las palmas de las manos, y penetra hasta el tantin inferior. Tres centros unidos en el tantin inferior. Revisa tu postura, revisa tu relajación, relaja, relaja y sonríe. Puedes de vez en cuando separar un poquito los dedos y volverlos a unir, para sentir ese chi vivo, vibrante, para sentir esa bola de chi entre las manos. De vez en cuando. siente como tu conciencia y el universo son uno. No hay límites. ¿Dónde acabas tú y dónde empieza el universo? El chi fluye libre, potente, relaja. Sí. Sí. Somos dueños de nuestro destino. La conciencia guía al Chi. Nosotros guiamos a la conciencia. Si necesitamos Chi, allí está el universo lleno del... Solo tenemos... Y utilizar la conciencia. Si tenemos chi abundante, el chi fluye libre, los meridianos fluyen, los vasos sanguíneos fluyen, los bloqueos se transforman y desaparecen los bloqueos se transforman y desaparecen relaja los hombros Relaja las caderas, relaja las rodillas, relaja los tobillos, relaja. Disfruta de la sensación de estar a solas, en silencio, tu conciencia y el universo y tu cuerpo lleno de chipuro, tu tánti inferior profundo, como un agujero negro, insondable, infinito, llenándose de chi. Eres chi. Revisa tu posición, tu postura. Revisa tu relajación. Si te resulta cómodo, puedes intentar una cosa más. A los lados de Baihuí. Y un centímetro por delante están los puntos tontian como antenas para captar la comunicación con el universo. Un poquito por delante de Bai Hui, y un poquito a los lados. Puedes visualizar inspirando que el joyín se une a la punta de la nariz, su liao, y conectan con esos puntos. Y sale, sale el chico, un poquito. Y al echar el aire vuelve a penetrar por el baijuel. Al juez. Penetra de nuevo. Inspiramos. Sube desde el jueguín. Y echamos el aire. Vuelve al, al Ayudamos a conectar. Con el chi del universo. Relaja. Revisa la postura. Revisa la relajación. Puedes volver a separar un poquito los dedos de las manos y volver a unirlos un poquito, un poquito, un poquito. Cuando lo haces tres o cuatro veces notas el estímulo, sientes el chi entre las manos penetrando profundamente en el campo, El Chi va a través de las piernas y de los brazos, pero no va por un canal especial, por un lugar físico. Va suavemente por todos los brazos, todas las piernas. El Chi... En la planta de los pies penetra profundamente, sube al tantien. El chi penetra por byway y baja al tantien. El chi penetra en los laukong y entra al tantien tres centros unidos en el tante siente el cuerpo lleno de chino como fluye libre y la conciencia dormida pero no dormida se acuna en el tante inferior la acunamos Suave. Disfruta de esa sensación, sí. disfruta del silencio. Sí. El Piernas llenas de chi, los brazos llenos de chi, el pecho lleno de chi, una gran bola de chi, tu cabeza llena de chi, todo el cuerpo unificado, transparente, abierto. Eres uno con el universo, sientes esa totalidad, ese fluir de algo común, eres uno. y mm. sí. Mm. Siente el interior de tu cuerpo vacío, pero no vacío, lleno de chi puro. Sonríe. Sonríe a la chi Sonríele a un universo. Sonríe. siente tu tántin inferior lleno de chi profundo pleno todo el chi fluyendo libre abundante tu cuerpo relajado, tranquilo, la mente en calma, en el tanto. Sentimos todo el universo, sentimos esa unidad y sentimos profundo el pan. A veces cuesta mantener la atención en un lugar. Es como un reto, pero no te tenses, porque es un reto muy agradable. Sonríe. Piensa en el tanque inferior, ahí entre el ombligo y la columna profundo, profundo, profundo, activa de nuevo los dedos, separas un pelín, juntas un poquito, separa, junta, siente el canto interior la mente se apuna en el canto interior cerra la Siente el regalo de este instante. Siente el presente. No hay pasado, no hay tristeza. No hay futuro, no hay miedo. Solo el presente. Solo el tanque en inferior. Es un regalo precioso. el silencio, la calma y tu conciencia, atrayendo todo a enriqueciendo tu cuerpo, calmando tu mente, que gran regalo. Ah, <tose> <tose> por Baijue. Vamos a subir enderezándonos. Nos deslizamos sobre el chi. Juntamos las piernas y acabamos la práctica. Cerrando las manos, volvemos a posición hash frente al sancho. Subimos, estirando las manos hacia arriba, estiramos. Abrimos, separamos los dedos lentamente. Abrimos los brazos. Bajamos. Recogemos hacia adelante. Manos en el infinito. Llevamos chi. Sí tan pensamos en un chan, atrás de la cabeza, recogemos los codos suavemente, llevamos dedos, corazón, al tapao, relajamos los hombros, Vertemos chi al tanci en medio, al chanchón. Llevamos las manos atrás, a la altura del Mingmen y abrimos suave y lentamente. Tiramos las palmas guiados por el meñique y recogemos manos en el infinito en todas direcciones, en el infinito, muy muy muy lejos. Recogemos chin. ¿sí? Enfocamos al tante inferior. Y llevamos el chi, una mano sobre la otra, manos sobre el ombligo, manos sobre el tantio, Relajamos. Vamos a girar. Nueve veces en sentido contrario al reloj, sobre el tuchi, sobre el ombligo, abajo, izquierda, arriba, derecha. Uno, dos, tres, cuatro. 5, 6, 7, 8, 9, cambiamos de sentido, damos tiempo, nutrimos el tiempo, Importante guardar siempre el chi, dar tiempo, que se vierta, que se transforme. Conectamos con nuestro interior. Cuatro. Cinco. Seis. siete, ocho, nueve, sentimos el cuerpo lleno de chi puro, el chi es muy abundante, el chi y la sangre fluyen bien, todas las células, tejidos, órganos se reconstruyen perfectos, todas las funciones son normales, las emociones fluyen, no nos apegamos, la mente se mantiene en calma, todo nuestro cuerpo está lleno de chi abundante, Ahora, podríamos hacer cualquier forma de chi, estamos llenos de chi, podemos practicar perfectamente. Sentir cómo estáis sanos, toda esa información de salud que hemos captado, sanos, jóvenes, fuertes. Sentir vuestra conciencia tranquila, relajada. Recordadlo. Somos faros en la niebla. Somos luces. Somos amor. Sentir esa ilusión, esa fuerza, esa esperanza. Que podemos dar? Abandonar los miedos la preocupación. Sentir el momento presente, disfrutar. Y compartir. Compartir. Iluminar. Es un bonito. Un bonito empleo. Iluminar. Compartir y llenaros sobre todo de alegría, una gran alegría profunda y tranquila. Separamos las manos a los costados, empezamos a movilizar un poco el cuerpo. Abrir lentamente los ojos, lo que sintáis lo que necesitáis hacer y eso es todo. Bueno, quedan dos microminutitos. No, ha sido duro, ¿verdad que no? A mí se me ha pasado volando. <risa> bueno, quedan dos minutos. Uh, simplemente comentaros que nos no lo había dicho: esta es una forma como Ponchi y Fa. Pues esta es una forma que son puente entre distintos niveles. ¿Por qué es puente? Pues porque cogemos tanto chi al interior que luego tenemos mucho chi para hacer otras prácticas, como la de body-mind, como la del cuerpo-mente, perdón, o como la de unir los cinco órganos en uno. Otras prácticas, ¿de acuerdo? Ah, a ver, tengo un mensaje, un momento. Chat. Ah, me comentan mis compañeros que eh, Milka quiere pediros que el próximo miércoles, uh, esto suena muy interesante, eh, tengáis preparados dos o tres huevos. Vamos a practicar el yoante. Genial, <risa> ¿vale? Muy bien. Pues muchas gracias a todos por estar hoy, por la paciencia. Ya sé que las prácticas estas un poquito largas a estas horas. No sé si algunos habrá dormido. No importa, la información llega igual, pero es importante, es una práctica muy, muy, muy buena, muy energética y, y de verdad que espero que la hayáis disfrutado. Gracias a todos, nos vemos. <ríe> bueno, para los veganos, chica, compra, pídele a alguien. <ríe> Porque no hay huevos de soja, lo siento. ¿Vale? Muy bien. Clase terminada. Gracias, Jandra. Muchas gracias a todos. Muchas gracias.